le quitamos las primeras capas y las troceamos el apio, le vamos a quitar esos hilos que no nos gustan y también vamos a trocear el, el apio la cebolla, ya sabéis, le quitáis la piel, la primera capa y también lo troceamos como veis son trozos ni muy pequeños ni muy grandes el pimiento verde, le quitamos la semilla, lo lavamos y también lo vamos a trocear y lo mismo vamos a hacer con el pimiento rojo, le vamos a quitar la semilla y lo vamos a lavar y trocear. El tomate lo pelamos y troceamos, como veis, ni trozo ni muy pequeño ni muy grande Ponemos en la olla todas las verduras, la col troceada y vamos a poner el apio. El, los pimientos rojos y los pimientos verdes, la cebolla y el tomate también Lo ponemos todo Le añadimos sal, luego cuando se haga lo probaremos por si le hace falta un poco más de sal Y cubrimos de agua Ya lo único que queda es tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta y 10 horas después tenemos nuestro caldo hecho este caldo es ideal para perder esos kilos que has cogido por ejemplo cuando has venido de vacaciones o pues si quieres perder unos kilos para un evento especial como por ejemplo una boda. Yo te aconsejo que si lo que quieres perder esos kilitos que te sobran, te los tomes durante una semana para comer y para cenar. Si lo único que quieres es depurar tu cuerpo,